Quedado dos hinchas que están acá en el piso jugando. Lamentablemente, no vemos más gente. Vamos a ver en la ventana. Pasamos ¿Cómo? primero, Pablito. Pasa. Se fue. Y que hay dos hinchas, nomás No vemos más gente. Ah, Se fueron todos. No, a ver en la ventana. Imagen. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Gracias. Gracias. Mirá lo que es esto. Por Dios. Les dije que nos iba a sorprender. Estamos wow. haciendo cálculo y más o menos hay unas 5.000 personas. Son dos cuadras así, así de completas. Es hasta kilómetro cero por un lado y hasta... Eh, ¿Catamarca es esta? No, hasta la Valle del otro. Son dos cuadras con este nivel de gente. Todos... Impresionante. Salud. Ay. Todos quieren estar en vivo. Ahí se dieron cuenta que es la tele. ¡Vamos! Mucha gente, muchísima gente, desde La Valle hasta exacto, hasta Garibaldi, dos cuadras enteras. Todo el mundo saluda y se están moviendo, no sé si a kilómetro cero o hacia, hacia el sur, no sé hacia dónde van. Ya vamos a bajar, lo que pasa es que es muy probable que abajo nos salgamos del aire por la cantidad de celulares. Claro. pero queríamos darle esta imagen porque realmente es impresionante chicos no no no se vive se vive este día. aparte eh, lo que reiteramos lo que reiteramos los argentinos que estamos por ahí tan golpeados con distintas cosas no y con distintas con la realidad misma de todos los días y que estamos batallando con distintas cosas y que esto venga a inyectarnos por lo pronto una energía distinta una vibra diferente creo que esto también va a colaborar para muchas otras cosas más ojalá que así sea lo que sí podemos asegurar es que están dejando una postal yo creo que esta imagen sí. la vamos a usar por años. Sí. Esta foto que estamos guardando todos en nuestra memoria, Julián, y que tenés el hermoso privilegio de estar viviendo cara a cara, o mejor dicho, en, en persona, en propia piel, creo que la vamos a recordar, la vamos a archivar, y ojalá podamos este, seguir teniéndola en los cuatro partidos que le queden, en el mejor de los casos, a la selección argentina. Contanos qué sentís, Julián, más de describirnos lo que, lo, lo que estamos viendo. ¿Qué sentís vos de estar ahí, en medio de ese mar de, Mirá, de gente? Te lo decía en la primera salida. Evidentemente, porque tengo en muchos grupos están diciendo, pará, no exageremos, recién estamos en octavo, no es para tanto. Yo lo que siento es que había una necesidad gigantesca de festejar, de sentir que... ...estamos juntos, que estamos para algo importante... ...ha sido un año muy picante en muchos aspectos... ...muchas de las personas que están acá en la calle... ...evidentemente la han pasado muy mal con el tema... De ...inflación, uh -huh. la comida, la plata que no alcanza... ...y yo lo que veo acá es una gran necesidad... ...de que todos estemos celebrando algo... ...es increíble la energía que hay en este lugar... ...además, bueno, la gente nos conoce, nos quiere de antes pero todos nos besaban, nos abrazaban. ¡Vamos, Julián! Cuando vos si decís, somos una familia, estamos todos en la misma. Claro Creo que, que eso sí. es, es impagable. Totalmente. Y no puedo imaginar lo que va a ser si le ganamos a Australia, si, si le ganamos al rival de cuartos. Esto va a ir creciendo a un nivel exponencial. Y está bueno, viste, cuando decís, ay, ya hemos caído, todos no salgamos a festejar. Pero si el tiempo es hoy, si es, sí, hoy sí. es el momento. Lo único que tenemos es hoy porque ninguno pasar minutos después. Entonces si está la posibilidad de generar esta energía, esta vibra, porque es una vibra colectiva, que imagínate sí. cómo, yo que me encanta el tema de las energías, yo digo, para uh -huh. mí esto es maravilloso poder estar eh, emanando todo esto, ¿no? Porque sí. realmente la alegría hay que vivirla y la alegría nos hace bien a todos, independientemente de lo que después vaya a ir pasando. Pero en el momento que uno lo pueda manif manifestar, lo pueda celebrar, bienvenido sea. Sí. Y en, eh, en términos o en tren de quedarnos hablando de la energía, de la sí. que habla Gisela, para llevarlo un poco al futuro. Es claro que este equipo también le hizo bien que la Argentina volviera a creer que dejaran de sufrir y de demostrar que estaban sufriendo y también de mandar un poco de buena onda. Y ver esta imagen, seguramente lo que estará pasando en el obelisco, que si ya lo vamos a ver, desde Qatar para la concentración va a ser clave ver que la gente se vuelve a ilusionar gracias a ellos.